Bueno llegamos a la calera donde vamos a hacer el parapente, aquí está la montaña y aquí vamos pues para volar y ver cómo se ve toda la, la vista de la calera. Bueno, mientras tanto como soy gordo, como una linda picadita que tiene un poco de todo, como maduro, como eh, relleno como chicharrón res, papa ¿chuca como que no hay? ¿o donde está la chuca? no, no hay blanca. bueno, voy a comer un poquito para estar en forma para hacerlo del parapente, así que déjenme un buen provecho, muchas gracias bueno, estamos subiendo en el van se ve una linda vista de la calera y vamos en el van para arriba de la montaña que está aquí entonces estamos muy cerquita, pero sí, como complicado subir eso con un carro normal, por eso es un 4x4, porque el carro está todo, el camino está todo feo. Bueno, llegamos arriba aquí se ve la vista de la calera bueno de la calera de ser detrás de la calera y aquí está como la pista de pues no aterrizaje sino de despegar y vamos a ver entonces en por ahí media hora soy yo el que va a estar en el aire aquí vemos todos los parapentes parapentes dónde está aterrizando atrás y viene hacia los letras un mal aterrizaje Andar, y el... Esto, señor. ¿Listo? ¿Linereña? Camina, camina, camina, camina, camina. No, no, por ahora Pérame. no. Espérame. Cuando le digamos. Ah, bueno. Camina hacia acá ahora, okay. derecha. Ahorita va al despegue. Caminar, caminar, caminar. Cuando le digamos... Relá, no, por te ahora te no, a... no. Relax. Por, por ahora, relax. Te no, no, voy a explicar. Ah, te sí, sí. ¿Por qué? Porque esta mano tiene que llevarla acá. Ah, por ahora si quiere tranquilo ahí. No, mira acá. No. Usted va a necesitar eso para sentarse cuando nosotros le digamos. Okay. ¿Listo? Eso ¿Sí es como va a ser. Camina, camina, camina. Siéntese. Háblame reina. ¿Listo? Ah, listo. ¿Y tengo que poner la mano aquí o Por ahora sí para que se siente. Ah, okay. Ya cuando se el aire ya sí, puede quitarla ver, de ahí. ¿Listo? Listo. Ay, ya te hago el pie, te Va a ver, moverse mucho, ¿será? Pues sí. mejor quito esa barra y lo tengo en la mano Tranquilo, tranquilo, atrás, atrás, acá atrás, acá atrás, acá atrás pa. Vamos. Vamos a, a correr, adelante Ya, ya, chicos Ahí está la cola, ¿sí? ¿Estoy sentado? vete parece la cola ya estamos volando con el señor, ¿cómo era su nombre? Sergio Uy pucha, a ver si mira Claro que yo veo que no se va a que no va a presentar Por estar preocupado por grabar Y se ve todo lindo, pero No quería poner la barra de selfie Porque me da miedo que se cayera Entonces, estoy grabando con la mano Y voy pucha, así da miedo Este viento Uy, wey pucha, las curvas bastante viento Para decir, se ve bien la vista de la calera y aquí como un lago a mi derecha y hay mucho viento estamos a cuántos metros de altura más o menos de aquí al, al piso cuántos metros más o menos? como 300 metros como la torre Eiffel pero volando y ve hermosa la vista ¿Cuánto dura más o menos el viaje? 10 sí, es es bueno, minutos. Bueno, 10 minutos. Volando. A ver qué se ve de vista. Bueno, voy a ver. Uy, voy a ver más bien que se ve detrás. Uy, se siente mucho el viento. celular se haya caído. No señor. Bueno, no seamos los primeros en hacer este Pues Uy, eso, mucho viento. calera o es otro pueblo? ¿Ese es el municipio, sí, el pueblo de la calera. Ah, ya. es este. Y aquí atrás es Bogotá. Ah, es Bogotá atrás. Ya te muestro. ¿Ya lo viste o no? Creo que no, era verdad. Era allá atrás. Vamos a aterrizar ¿Puedo entrenar para aterrizar o.? Ah, o sea, aquí están mirando cómo está el viento. ¿Cómo? Sí, ya está mejor. Vamos a aterrizar Ay, qué... Bueno ya aterrizamos sí, bien, bien. Bueno, gracias. Bueno, ahora que sobreviví al parapente, pues para para well, no, para well. vamos a visitar un poco la ciudad de La Calera. Esa es la plaza principal aquí. de La Calera? Cómo se dice a una persona que vive en la calera un cala caleruno caleruno ah bueno muchas gracias ver, estamos con los calerunos en la calera y vamos a visitar la plaza principal la iglesia para ver un poco cómo está la ciudad Ay, a ver, hay un ranquito tenemos ¿No mañana Tampoco es que haga mucho frío, es como bota igual Bueno, entonces seguimos a ver cómo está el parque Igual no creo que haya tantas cosas para grabar porque es chiquito Pero si muchas personas viven acá en la calera Vamos a ver Buenas tardes, señor ¿Usted es uno ¿La calera usted? ¿Qué desea saber? ¿Usted es de aquí? No, señor Ah, no de aquí Para saber qué hay para visitar en la calera ¿De la parte principal? Ah, oh, sí, aquí el parque central y aquí hacia oh, se sí, ¿Sí, más abajo también hay cosas? Sí, señor. Ah, listo, muchas gracias. gracias. Por favor, acá está. ¿Cómo? Ahí arriba, sí, por ah, no favor. Gracias mucho. Ok, ok. Bueno, entonces vamos a ir la, al parque que hay de chévere en la calera. Ay, me duele el brazo porque no sé por qué no traje la barra. Eso. Ah, bueno, la canción dice que vamos a pasar un buen rato en la calera. Le creo a la canción. Nunca mete una canción. Sí, hay que hacer todo lo que diga la canción. y la canción dice, mamita, ponte desbuda hay que hacerlo. Bueno, entonces aquí están las tiendas. Estamos cerca ya de la iglesia. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo está el parque principal? Ah, está muy inclinado. Uh, uh, uh, um, solo ropa. Bueno, siempre en los centros iba a ir ropa. Hay perros, como también en todas las ciudades. Y hay una iglesia linda, que está amarilla. Que es amarilla, ¿verdad? Vamos a ver cómo se ve Esa iglesia amarilla Bueno, aquí hay casas coloniales allá al fondo Vamos a verlas Sí, parece como alcaldía, todo eso Y la iglesia Buenas tardes, gracias eh, Aquí está la iglesia De la calera Como lo decía, amarillita Bonitilla Y ya Parece como si hubiera o sea, como si hubiera caminado 50 kilómetros. Pero es lo que me. No es que tenga mal físico, pero. Puede el brazo así y subir así con un pequeño peso. Dura un poquitín. Bueno, aquí está la calera, la iglesia de la calera. No sé cómo se llama. A ver, preguntamos cómo se llama, Buenas tardes, espera, ¿cómo se llama la iglesia? Templo Nuestra Señora de Rosario. ¿es son de la calera? Sí, sí. Ah, y ese es el centro, ¿cierto? Sí. Muchas gracias. Bueno, templo, creo que era nuestra señoría, bueno, es que tengo mala memoria. Y vamos a ver entonces un poco las casas coloniales, que aquí hay una bonita. Y ya creo que será todo para el video. Igual era un video sobre el parapente, aunque en la calera también se puede ver. Miren, aquí están los mieros de la calera. Miren, los, miren están raros, Miren, casi se come un pájaro. Bien bravos. Bueno, y aquí está una, una casa colonial, que vamos a ver que es roja. Sí, así como el pobre pájaro ya haría la mamá pájaro bueno, aquí está la casa colonial de ay, ya casi me muero y aquí hay otra casa colonial la fiscalía y la notaría a ver ya, creo que por ahí vimos toda la ciudad de la calera Uh, pero voy Buenas tardes, qué pena señoritas, eh, el centro es esto y para allá también o...? No conocemos. Ah, no son de aquí. Mm. No, no, no conocen, a ver, sí, hay casas coloniales... Eh, y creo que ya, no hay nada más, pero voy a preguntar. Buenas tardes, qué pena. ¿Usted es de La Calera? sé no, no son de aquí? ah de... en Bogotá. Ah, ¿Y ustedes saben para visitar qué hay? ¿Es solo el, el parque o hay otras cosas? Este es el parque, está... ¿Dónde está la plaza Hay, hay muchas allá, fincas, ¿no? aquí hay muchas fincas sí. bonitas. O la laguna, ¿ya, ya conociste la laguna, la no. chingaza? No. Pues no sé en dónde queda, pero averíguate y queda la parte no. allá y la laguna es super ah, chica. Ah, listo. ¿Y la plaza que se dijo, colera la parte de abajo. es la plaza, otra plaza? Otra plaza, sí. Ah, listo, muchas gracias. Vale, okay. Gracias, hasta luego. Que feliz, chao. chao entonces vamos eh, tal vez a visitar otra plaza pero bueno eso será como la plaza principal ya la tenemos visitada, entonces vamos a ver bueno el lago creo que no voy a, a ir porque ya está un poco tardillo entonces vamos a la otra plaza y ya